No sé sí, sí, sí. por qué no. ¿Has visto que han Está todavía entrando gente, yo creo. Primero de todo, quizá deberíamos decir que todo el mundo, por favor, que silencie Silencio el micrófono, porque siempre se cuelan ruidos y, y queremos escuchar bien sí, a Mariola sí, sí. y, y toda, toda la ponencia y, toda, y seguir bien toda la jornada. Por lo que, por favor, que, que todo el mundo cierre el micrófono, porque aunque no nos parezca, pero se oye más ruidos de los que, de los que nosotros podemos pensar. Gracias, Ángela, por el recordatorio. Eh, eso, para disfrutar bien la jornada tenemos los micros <tose> cerrados para escuchar bien a Mariola y dar la bienvenida a todos. Es, es muy emocionante tener tantos rostros aquí, eh, juntos damos la bienvenida a toda la militancia de ACO de Cataluña, Alicante, Córdoba, Madrid, conciliarios, pero también a un montón de gente que nos está acompañando, que son militantes en sus barrios, eh, bueno, un montón de gente que, que nos está acompañando. Ser bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro. Y bueno, eh, luego cuando empiece a hablar Mariola, vamos a, hemos, pedido, hemos pedido permiso a ella para grabarlo para luego poderlo compartir con un enlace con, con toda la militancia de, de, de, de ACO, ¿vale? eh, ¿Qué más? Eh, bueno, luego más adelante voy a presentar a, a Mariola. Eh, ahora vamos a tener un pequeño ratito de oración para iniciar el día. Entonces, eh, compartimos, Ángela, la oración de hoy y… Vamos a, es una oración que ha preparado la Comisión de Formación de ACO y está en tres momentos, que vamos a leer tres militantes de, de Madrid. Eh, va a empezar Ana. Ana, te doy la palabra. Vale, buenos días. ¿Se me oye bien? No. Un poquito más alto, Ana. Vale. ¿Se me oye bien ahora? sí. Sí, sí. Vale. Hoy es sábado santo, iremos a quitar la piedra y llevaremos aromas. El sábado santo hay un grupo de mujeres que están decididas a correr el riesgo de cuidar de los restos de su señor. Saben que hay una gran piedra, saben que está la policía romana, pero su amor es más grande. Su decisión es firme. Piensan salir con la primera luz del día volviendo a aquellos lugares de la desdicha, y piensan que se las apañarán de un modo u otro. ¿Estamos decididos y decididas a mover las piedras que nos separan de él? ¿Cuáles son? ¿Estamos decididos a llevar aromas agradables para curar las heridas que pensamos ya muertas? La razón nos muestra que nuestro intento hoy es imposible, que encontraremos grandes dificultades, que hay riesgos. Pero la fe de aquellas mujeres, su amor, son testimonios de que, más allá de la razón y de la previsión racionalista, hay realidades invisibles que pueden ayudar a encuentros impensables. María Magdalena, la primera testigo de la resurrección de Jesús, se jugó el sentido de la vida en la elección entre el miedo y la nostalgia. Mientras contemplamos su experiencia del sábado santo y de la mañana de Pascua, le pedimos a Dios que nos evangelice los sentidos para poder situarnos en la realidad. No desde la lógica de la muerte, sino desde la lógica de la vida, desde la lógica de la debilidad y de la creatividad fecunda del Evangelio. Con Magdalena queremos evangelizar la mirada. A María Magdalena le cuesta reconocer la novedad del resucitado porque está encerrada en la pérdida y el llanto, está encerrada en su propio dolor como medida del mundo y eso le impide reconocer al viviente. Mirando el blog de Mariola López, nuestra ponente de hoy, hemos descubierto a Madeleine del Brel, una de las mujeres que en su libro Miró Fras, buscaban la esperanza en la mañana de Pascua. Madeleine fue una mujer con una fuerte espiritualidad, comprometida en las periferias. De ella hemos escogido esta oración. Encontrar a Dios en lo cotidiano. Cada pequeña acción es un acontecimiento inmenso en el que se nos da el paraíso, en el que podemos dar el paraíso. ¿Qué importa lo que tengamos que hacer? Tomar una escoba o una pluma, hablar o callar, zurcir o dar una conferencia, curar a un enfermo o escribir un texto. Todo esto solo es la corteza de una realidad espléndida, el encuentro del alma con Dios, renovado cada minuto, acrecentado en gracia cada minuto, cada vez más bella para su Dios. Llaman rápido, abramos, es Dios que viene a amarnos. Una información, aquí está, es Dios que viene a amarnos. ¿Es hora de sentarse a la mesa? Vamos, es Dios quien viene a amarnos. Pues con esta llamada a estar en la vida, voy a dar paso a, a Mariola, religiosa del salvado corazón en, en Granada, eh, profesora allí de la universidad, eh, tiene escritos muchísimos libros <risa> y es una delicia escucharla, tiene una voz eh, preciosa y, y bueno pues bienvenida Mariola, muchísimas gracias por estar aquí, además hoy es el cumpleaños de su madre. Hace el esfuerzo de estar aquí acompañándonos. Eh, felicítala en nuestro nombre y, y adelante, Mariola. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Muy buenos días a todos. Buen día a tutón Es para mí una alegría grande compartir con, con esta comunidad y estoy impresionada de esta comunidad virtual que formamos, de rostros que yo admiro, leo y de pronto encuentro hoy aquí, también de otros nombres de gente amiga que he visto por ahí. Y me emociona mucho, bueno, agradecer también este, estos medios que tenemos, esta posibilidad, ¿verdad? Desde cada uno en nuestra habitación, poder abrirnos a, este, a, este, a esta comunidad virtual que formamos esta mañana. Pensaba que Madeleine seguiría esa oración que nos leía Noé, diciendo: Vamos a compartir este espacio juntos, esta comunidad de, de destino. Es Dios quien viene a amarnos en esta. Mañana. Pues con gusto os he traído algo muy sencillo, por eso os decía que me impresionaba ver algunos rostros. Cualquiera yo podría estar detrás y también querría escuchar lo que, cómo podemos interpretar los relatos de resurrección. Y me venía ahora el recuerdo cuando de siempre que, que voy a hacer algo, que voy a dar una charla, pues me gusta pedirle a alguna hermana con la que vivo, me gusta pedirle la bendición, que me bendiga para ir, ¿no? porque siento que necesito como ir con eso de parte de otros. Y recuerdo hace unos años vivía con una hermana mayor que ahora está en proceso de Alzheimer. Le dije, Pilar, dame tu bendición. Y ella me dio la bendición y me dijo, que disfrutes, que disfrutes. <ríe> y ha sido el mayor regalo porque ahora es, es como yo vengo a estos encuentros, no a disfrutar. Y más hoy, que nos sumamos a la espera de, de, de tantas personas en este... En este encuentro con el Señor resucitado, ¿no? Nosotros lo anticipamos un poquito en esto que, que vamos a compartir. Así que voy a ir, voy a compartir pantalla para, para que no se os haga muy, muy pesado. Y he titulado este, este, esta mañana este espacio, luego os explicaré por qué el título, Besar el tiempo que nos toca vivir. Besar el tiempo que nos toca vivir. Hoy que no, no podemos dar besos como quisiéramos, ¿verdad? Pero sí que sabemos que principalmente los damos adentro, nos brotan de adentro. Este poema de Gabriela Mistral, que ella dice: Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Pensaba que esa manera de, de besar, que el resucitado nos enseña, ¿no? Porque él nos va a dar ese beso, nos, nos invita a una manera nueva de mirar, nos invita a una manera de mirar todo lo que estamos viviendo y también nos invita a hacer memoria de lo que vivimos. ¿hay, ¿Hay algún micro encendido? No sé si lo notáis por ahí, Carmen. Hacer memoria de lo que estamos viviendo para poder descubrir ese paso del Señor resucitado en esta situación, en este año de pandemia que que llevamos y que para tanta gente se está haciendo un año tan duro no tener todos esos rostros también de sábado santo que están esperando este beso os decía que el título <coughs> me venía de, de una experiencia con mi madre que es maestra de vida para mí y hoy la quiero recordar en, en su 92 cumpleaños pues una de las veces que estaba con ella en el pueblo yo he sido un pueblo de, de allí de alicante <coughs> disculpadme, que pues una mañana de sol en su patio, la vi besar, tomar con delicadeza las hojas nuevas que nacían en las plantas. Y la vi besar con contento esas, esas que estaban fresquitas, esas recién salidas. Era su manera de darle las gracias por brotar, por acontecer. Yo presentía que sin saberlo, ella besaba más hondamente. Besaba queriendo arropar todo lo que es mínimo. Besaba esa vida profunda que seguirá creciendo, aun cuando nosotros ya nos hayamos ido. Así presiento la experiencia de su presencia resucitada, como un beso en el alma de todo lo que vive, de todo lo que es pequeño y frágil en este mundo. Pues, Teniendo presente a, a todas esas personas, ¿verdad?, que que desde su soledad besan la vida allí donde acontece, vamos a adentrarnos también en, en ese beso. Me gustó mucho descubrir que la raíz de la palabra ruaj, en hebreo espíritu, la gran cuidadora de la vida, ¿eh? ese espíritu, esa ruaj que el resucitado va, va, va a alentar, va, va a inspirar sobre nosotros, contiene también el término reaj, que significa el espacio lleno de perfume. Me gustó mucho esa simbología, allí donde hay presencia del Espíritu, allí hay también perfumes, ungüentos. Por eso hay también presencia de lo femenino. En el Evangelio los perfumes siempre están en manos de mujeres. La puerta de los relatos de resurrección a los que hoy nos vamos a, a asomar se abre con mujeres que caminan con perfumes. Ellas son las primeras que en la mañana de Pascua, aún en la madrugada, van con las manos llenas de perfumes, de ungüentos, a ungir el cuerpo del Señor. Son mujeres y también hombres de la atención al cuerpo del Señor, porque han sido hombres y mujeres de la atención a los cuerpos heridos de la historia. Esto me, me emociona mucho. Ellas fueron las primeras a las que el Señor se, se mostró porque fueron las que le acompañaron en la cruz hasta el final, las que hasta el final estuvieron con su mirada, con su cercanía, <coughs> cerca del cuerpo herido de Jesús. ¿Eh? Y están ahí, las vemos hoy también ahí, cerca de los cuerpos heridos de la historia. Yo os propongo algo muy sencillo como un acercamiento existencial, vital, a las historias de resurrección, a los tres relatos que recoge el Evangelio de Juan. Y esas historias conectarlas con el momento vital en el que nos encontramos cada una, cada uno. El momento vital de nuestra vida, los que estamos en el otoño, en el verano, en el invierno, la situación personal que vivimos, comunitaria, ese momento vital para poder conectarlo con la situación del mundo roto y bendecido que experimentamos. Y pues cuando conectamos los tres vértices, esos relatos, me emociona que, que en el año 3000, si el planeta continúa, pues si, sean los mismos relatos, los que impacten en la vida de, de los hombres y mujeres de ese tiempo. Esos relatos que, que impactan en nosotros y que nos llevan a situarnos en el mundo, a poner nuestra mirada, nuestras manos a nuestra persona de una manera bien concreta, en ese mundo tan amado y, y tan herido. Para poder escuchar el sueño de Dios hoy, para poder acoger hoy su deseo sobre nosotros. ¿Y qué descubrimos también? Pues que la voz de Dios, su sueño, cobra profundidad y expresión a través de los márgenes, de aquello que se muestra siempre más vulnerable en el tiempo de la historia que nos toca vivir. Eso lo sabéis vosotros muy bien, ¿no? por vuestra opción en la vida, por, por el lugar en el que estáis. Ahí es donde vamos a escuchar el susurro de Dios, su grito a veces, su voz, ¿eh? en la parte más vulnerable del tiempo que atravesamos. ¿eh? Allí es donde resuena, allí recibimos sus bendiciones disfrazadas. ¿Qué nos ayuda también para poder conectar esos tres vértices del, del triángulo? Y poder emocionarnos ¿no? de, que, de que podemos entrar nosotros también en esos relatos como, como si estuvieran ocurriendo hoy, como, como ese encuentro con el Señor ocurre para nosotros hoy. Pues necesitamos estas disposiciones como, como la tierra que se abre, necesitamos receptividad, una gran receptividad. Vamos a ver lo que es lo que tiene María Magdalena cuando se recibe completa de, esa, de ese nombrar de Jesús, receptividad, profundidad, porque nos invitan a, a una mirada ahondada sobre la realidad, sobre las circunstancias, que son circunstancias muy pobres, ¿no? como las que Jesús va a vivir, muy sencillas, pero que se trascienden, que se llenan de sentido cuando ahondamos la mirada. Y luego también una gran apertura por la novedad que representa ese, ese acontecimiento, una gran apertura, nos tiene que, que descolocar, tiene que romper nuestro techo, tiene que llevarnos como a, otra, a, otra, a otro modo alternativo de, de situarnos en la historia, receptivos con la mirada ahondada, profunda y también en esa gran apertura. Todos tenemos ya, ya experiencia que lo fundamental en la vida, lo que importa, aquello que opera transformación en nosotros, no nos viene de fuera. ¿no? Lo de fuera no, nos condiciona, por supuesto, pero no nos viene de las circunstancias, de los acontecimientos, ni de las ideas. Lo que de verdad cuenta siempre brota de un encuentro en profundidad. La vida se nos transforma a través de los encuentros que vivimos. Este tiempo... De pandemia nos ha llevado a un encuentro con nosotros distinto, nunca habíamos estado tanto tiempo a solas con nosotros mismos y también a un encuentro con los demás, ojalá que ha ahondado, ¿eh? y a un encuentro con esa presencia que, que, que, que nos habita, que está en el centro de nuestra vida en estos tiempos de incertidumbre. Y pues me gustaba descubrir cómo en realidad el Evangelio lo que trata es de encuentros, de encuentros de Jesús con, con hombres y mujeres muy vulnerables. Y los relatos de encuentros <coughs> del Señor resucitado es con sus amigos en un momento de gran vulnerabilidad. ¿Eh? Podemos, vamos a ir reconociendo en, en qué situación han quedado los discípulos ¿no? después del prendimiento de Jesús, de la muerte. Pues han quedado en una gran fragilidad, primero moral, ¿no? con la situación de que le han fallado, luego emocional, afectiva una fragilidad comunitaria, porque también la comunidad se rompe, bueno, pues en medio de, de esa gran vulnerabilidad, ahí el Señor se les hace presente. Y son los encuentros los que transforman nuestra vida. Creo que la calidad de nuestra vida se, se, se mide por la calidad de esos encuentros cotidianos que vamos teniendo. Y qué, ¿De qué nos hablan los relatos del Evangelio? ¿Eh? Pues nos hablan de, de que esa presencia del Señor resucitado es una presencia muy discreta. ¿Eh? Emociona cada vez más la simplicidad, la pobreza de, de esas escenas, cómo, cómo transcurren, ¿eh? lo que allí ocurre. No es nada extraordinario, no es nada tampoco que, que llegue a muchas personas. Es algo bien, bien pequeño, bien pobre, ¿eh? como todo lo que Jesús había hecho. Y algo también sumamente significativo. ¿no? Podemos imaginar eso, la situación emocional de los discípulos, siente que, sienten que han fallado muchas cosas en su vida que, que necesitan ser reparadas. Y, y de pronto en ese, en ese encuentro con el Señor resucitado, discreto, porque vamos a ver que no, que no lo van a reconocer, a la primera, algo que llama la atención, que, que el Señor no, no pide cuentas, no, no les reprocha, no afea conductas, no les va a decir, hay que ver cómo habéis estado, qué mal, no, no, no, no habéis podido ni acompañarle en el primer momento de Gésemani, ni después dar la cara por él, ni, ni ha podido, no sé, sentir su cercanía hasta el final. Y en esa situación de desamparo, el Señor se ofrece sin... Sin, sin cuenta atrás, ¿no? Sin, como estrenando de nuevo totalmente esa relación con ellos. Pues vamos a ver cómo, cómo se va tejiendo. Y nos llama la atención en todos los relatos, nosotros vamos a ver un poquito los de Juan, pero también en los sinópticos, llama la atención una estructura común que se repite en, en todos los relatos de encuentro con el resucitado. En primer lugar, las situaciones de carencia que se viven, una situación de desánimo, aquellos discípulos de Maús que se alejan de la comunidad desanimados porque las cosas no han sido como ellos esperaban, una situación de miedo, de temor, como vamos a ver, situaciones de tristeza, como María Magdalena, situaciones de fracaso, como la encuentro en el lago. Por tanto, Situaciones carentes, situaciones de noche en nuestra vida y en la historia, el Señor resucitado está cerca, porque esas situaciones le atraen como un imán. En medio de esas situaciones, Él está cerca, en esas noches del mundo, de nuestra vida, ¿sí? es donde Él acontece. Otro de los rasgos es que no es reconocido en un primer momento, y por eso esa presencia discreta. Muy, muy oculta, casi escondida, que nos va a sorprender. Y, y que podemos pasarnos sin, sin caer en la cuenta, ¿no? Podemos tener momentos de encuentro ahí sin, sin reconocerlo. Esperaríamos, algún micro se os ha quedado por ahí abierto, esperaríamos que, que se acercara con respuestas, ¿no? Siempre vamos, buscando res, a, a, a, vamos a Dios buscando respuestas a lo que vivimos. Y un rasgo también hermoso es que, el Señor se acerca con, con preguntas, con preguntas que, que tocan el corazón, con pregunta, preguntas que nos llevan a nombrar lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Cómo le, le, le vamos a reconocer? Pues nos hacen falta signos, nos hacen falta pequeñas mediaciones y vamos a descubrir también que son signos muy humanos, no son signos extraordinarios, son cosas que están al alcance de nuestra vida cotidiana, que están en el centro de nuestras relaciones. Un modo determinado de llamarnos con ternura, un modo de prepararnos de comer unos a otros, ya lo vamos a ver. Y luego también algo que se repite en todos los relatos que hace un encargo bien concreto. El encuentro con el resucitado no es solo para un aumento de consolación, de paz, Podríamos decir de, no sé si tenéis algún micro por ahí encendido, no solo para una situación de, de, como de, de bienestar interior, ¿no? no solo esa apertura a nuestro núcleo sano, sino que también ese, ese encuentro tiene un encargo bien concreto. ¿eh? Se tiene que, tiene que tiene un impacto luego allí donde estamos cada uno de nosotros. Pues vamos a, a rondar. Esta experiencia a través de los cuatro relatos, los tres relatos del Evangelio de Juan. El primer relato el que habéis compartido en la oración y que nos es muy querido y va a ser el relato de, de este domingo de Pascua, de esta vigilia pascual, el encuentro del Señor con esta mujer herida porque le había amado mucho esta mujer vulnerada en sus afectos, esta mujer que recoge en su tristeza pues, todo el dolor, todo, toda esa búsqueda ¿sí? en la pérdida del ser querido. ¿sí? María Magdalena representa lo, todas esas mujeres que en la madrugada van al encuentro del cuerpo del Señor. Porque cuando hemos querido mucho a alguien, ¿eh? me me emocionaba estos días también compartiendo sobre, sobre esta situación que atravesamos que no nos deja tocar, no nos deja abrazarnos. Y, y como el sentido del tacto es, es el sentido más recíproco de los que tenemos, como el más esencial. Es lo primero que experimenta un niño al nacer, que le quieren porque le tocan. Y también es lo último que experimentamos. Si hemos acompañado a alguien a morir, que ya no nos ve ni nos escucha, le hemos tocado hasta el final y le hemos querido tocar también. Cuando, cuando, después en su muerte, y es lo que María Magdalena, lo que las mujeres quieren hacer con el cuerpo de Jesús, volver a tocarlo, ungirlo, ¿eh? detener, detener ese mal olor, ponerle sus perfumes, su ungüento, ¿eh? se llaman miróforas en la tradición oriental, estas mujeres portadoras de mirra, portadoras de perfume. ¿Mm? Y es muy bonita la escena porque... Aunque ella comparte también, antes, en el capítulo anterior con Pedro y Juan, que la tumba está vacía, Pedro y Juan se, se van de la tumba, no, no, no encuentran allí nada, y en María aparece un verbo que también nos acompaña en este tiempo, el verbo gistemi, en griego, ¿eh? que es el verbo resistir, permanecer, queda firme allí, en el lugar de la pérdida, resiste, es una mujer resiliente, ¿eh? queda allí, Esperando algo, no sabe qué, pero allí permanece en la tumba. Está allí, ¿eh? conocemos bien la escena, primero le sale al encuentro el ángel, le pregunta, y luego le sale, le sale el señor en forma de jardinero, ¿eh? de cuidador de, de la vida. Y ella ve a Jesús, pero, pero no lo reconoce. Y por tanto, un dato de, de, de estos encuentros, la mirada está como velada. Porque no se nos muestra del modo en que esperamos reconocerlo. ¿no? Porque esta es la novedad que, que no lo vamos a captar en ese primer momento. ¿Sí? Jesús le pregunta, os decía, estas preguntas del resucitado, so, solo con las preguntas podríamos hacer ahí todo un día. Y le pregunta por las lágrimas, ¿eh? aquello que, que conmueve su corazón, aquello que le hace sufrir. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Eh? Pienso que esas preguntas nos han rondado a lo largo de este año que hemos vivido de pandemia. Tantas lágrimas, ¿verdad? Tanta pérdida. Y ese, ese hacer que, que María baje a su corazón. ¿A quién buscas? ¿no? ¿Qué anhelas? ¿Qué es lo que, lo que profundamente tira de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace vivir más hondamente? ¿Eh? Querer poner, le invita a nombrar aquello que donde está puesto el corazón de su vida. ¿Sí? Sabemos lo que ella le responde, si tú te lo has llevado, piensa que él también está ahí en lo mismo que ella, dime dónde lo has puesto. Y aquí se se nos, nos encontramos con, este, con el primero de estos signos, un signo tan humano, tan sencillo, como es nombrar con cariño a la persona que, que tenemos delante, en la nombra María, y dice el Evangelio que cuando la nombra es que ella se vuelve y puede reconocerle y reconocerse. Él le regala su nombre, ¿eh? con lo que significa en la cultura judía poner el nombre. Cuando uno nombra, en ese nombre estaba recogida pues toda, toda la persona, estaba recogida su, su don en la vida. Y estaba recogido también en el modo en que Jesús la nombra a, a María Magdalena. En el modo en que pronuncia su nombre con ternura, está recogida también la invitación a que ella pueda reconciliarse con la totalidad de su vida, con su ser de mujer completa. En ese nombre ella vuelve a recibirse entera del amor de Jesús, vuelve a sentirse nombrada de la voz del amor que la conoce hasta el fondo. ¿eh, María, pienso que al, al recibir este nombre, al reconocer ella a Jesús como Raboni mi maestro, aquel que le estaba enseñando a vivir de otra manera, aquel que le estaba enseñando a acogerse a sí misma de otra manera, con su vida completa, sin que en ese mosaico de su historia ella tuviera que sacar ninguna de esas piezas que sentimos más oscuras. Siempre hay partes en nuestra vida, en nuestra historia, hasta incluso en nuestro equipaje genético que querríamos quitar de nuestra psicología, de nuestro temperamento, cosas que, que querríamos sacar de nuestra vida y Jesús al nombrarla le regala que ella pueda aceptarse, abrazarse en la mujer completa que es. En ese abrazo del resucitado ella sienta su vida reconciliada. ¿Eh? Todos los encuentros de resurrección son encuentros también de, de reconciliar la vida, de repararla, de restablecerla, poder acogerse en la mujer completa que es. No tiene que sacar nada de su vida, lo amargo y lo dulce, su trigo. Y su cizaña, ¿eh? todo aquello que, que la capacita para ir al encuentro de los otros de una manera nueva. ¿Mm? Se decía del latín, no tangere, no me toques. Me gusta más traducir desde el griego, deja ya de abrazarme. ¿Eh, María que, que le abraza para poder recibir el abrazo del resucitado. Y Jesús que le invita a soltar. Tienes la luz suficiente para, para continuar el camino. En ese caminar le invita a caminar desde el latido profundo de la vida, ese latido que, que está grabado en nuestra respiración, ese latido que llevamos adentro, acoger, esa invitación grande a acoger el tiempo que vivimos, a acoger lo que nos toca. A acogernos cada uno de nosotros ¿no? con nuestra vida completa, entera. nos gustaría muchas veces, pues eso, que nuestra vida fuera de otra manera, que nuestro compromiso ¿no? fuera más radical, que tener un poquito más de coherencia, todo, todo lo, que, lo que quisiéramos cada uno, pero nuestra realidad bien pobre, ¿sí? pues esa invitación a acogernos y a acoger la realidad tal como es, a acogerla en su totalidad y esa invitación a soltar. Porque si no soltamos la vida se estanca, la vida se retiene, ¿eh? la vida se, se nos secaría. Entonces en ese, en ese latido, en ese movimiento que Magdalena descubre, acoger esa presencia del Señor resucitada nueva, distinta y poder soltarlo, ¿eh? dejarlo, dejarlo marchar, poder soltar para poder ir ella a sus hermanos de un modo nuevo con su vida transformada, con una manera nueva de tocar, de mirar, de abrazar y de acoger la vida. Pues reconocernos nosotros también en, en esta mujer, ¿eh? reconocernos en esa necesidad de abrazar nuestra vida completa y en esa invitación a, a volver a, a los otros, a volver a, a llevar también nosotros ese, ese abrazo, pero, pero de una manera nueva, ¿no? con ese amor liberado en nosotras, en cada uno. Ve a mis hermanos y diles, ¿no? el mayor anuncio de María era su vida transformada. En la primera carrera, cuando ella corre al principio desde la tumba vacía al encuentro con Juan y Pedro, ella lleva una información, ella cuenta algo que, que había visto. Ahora cuando vuelva, ella lleva su vida transformada. ¿no? Su, su misma presencia es la que lleva este esta bendición de parte de Jesús, ¿no? Esa irradiación con su, con su mismo ser, ¿no? Pues ahí nos dejamos también, yo os he propuesto los tres relatos para, para el encuentro, luego nos quedamos más en el que cada uno nos sintamos ahí, en este momento. La segunda invitación es en los versículos siguientes, en el encuentro con con la comunidad. Aquí es la experiencia del resucitado en el centro de nuestros miedos. He querido también coger este relato porque si algo nos ha atenazado en este tiempo han sido los miedos de, de todo tipo, miedos físicos a enfermar, miedo a que se contagie la gente que queremos, miedo a, a la gran precariedad de tantos rostros, ¿eh? como vosotros conocéis también, de tantos rostros de gente que se ha quedado en paro, a los que este tiempo ha hecho estragos en sus vidas, pues esos miedos que, que nos han rondado. Y en esta escena nos dice el Evangelio de Juan que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo, por miedo a los judíos. Los encontramos juntos, pero los encontramos tomados por el miedo. ¿Qué, qué hace el miedo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué provoca el miedo? En nosotros. Me, me impacta que en la Biblia lo que más se repite, yo creo que si subrayáramos casi 365 veces, una para cada día, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la mayor invitación de parte de Dios, el mayor imperativo es no temas, no tengas miedo. Siempre que, que va a haber un, un contacto, siempre que va a haber algo a descubrir, siempre está esta invitación a, a no temer. ¿Qué provoca el miedo? ¿Eh? Me, me encanta cómo suena en hebreo al tiraj, no temas, al tiraj, ¿no? y va recorriendo toda la historia de la salvación. Pues, ¿qué, qué provoca el miedo en nosotros? ¿Eh? ¿Por qué Porque el miedo es, es lo que nos puede alejar o nos puede cerrar de, de la experiencia de Dios? Porque el miedo nos aleja del espacio de bendición, el miedo nos repliega sobre nosotros, retiene la vida. Y me encanta en la, en la primera escena ya en la creación ¿eh? y todos los relatos de resurrección, sobre todo en Juan, son relatos de recreación. Y ¿eh? por eso en el huerto, en la casa, relatos donde, donde la vida vuelve a, a recrearse de nuevo. ¿eh? Hasta se puede hacer un paralelismo. Pues que me encanta descubrir en, en los relatos de la creación la primera conversación de Adán con Dios, con su barro fresco recién salido de su aliento. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Un Dios que busca presencia. Nosotros preguntamos más qué haces, ¿no? Pero Dios en realidad nos pregunta, ¿dónde estás? Y la primera, el primer diálogo de Adán le dice, tuve miedo y me escondí. El miedo nos lleva a, a replegarnos, a apartar el rostro, a, a ocultar la presencia, ¿no? Por, por miedo, por vergüenza, por... Y, y también me emocionó, que es lo mismo que dice... El del talento, el que no pudo desplegar el don recibido, tuve miedo y lo escondí. Pues el miedo nos lleva a replegar la vida, la presencia resucitada del Señor nos lleva a desplegar la vida en todas sus dimensiones, a ensancharla, a multiplicarla. Pues justo en, esa, en esas situaciones de miedo en las que hoy nos podemos reconocer, en las que necesitamos acompañarnos, el Señor se pone en el centro. No, no, no dice el evangelio cómo, pero se puso en el centro de esos miedos. Con esta invitación, ¿eh? con esta hermosa palabra, Shalom, paz en vuestro ser. Es una de las marcas de su presencia resucitada. La paz, pero no la paz de cualquier manera, sino ahora veremos una paz herida, una paz que, que ha pasado por la pasión. Y una paz también en el corazón de los miedos, no una paz cuando las cosas van bien, no una paz cuando pues no, no tenemos ninguna preocupación, ¿no? sino la paz en medio de la angustia, de los miedos, de, esa preocupa de esas preocupaciones que toman nuestra vida. Ahí poder recibir su aliento, ¿eh? poder recibir su soplo, shalom, ¿eh? y dejar que esa paz penetre hasta la última célula de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el signo de la paz? ¿Cuál es lo que, lo que les descubre esa paz? Pues lo, lo, lo va a hacer mostrándole las manos y el costado, les hace mostrando su cuerpo herido, esas marcas de la pasión, esa señal de que su vida se ha implicado con las heridas de los otros. ¿Eh? Y me, me emociona mucho, ¿por qué? Porque de nuevo no es un gesto nada potente, es un gesto para el que necesitamos mucha confianza. Cuando mostramos nuestras heridas a otros para compartir nuestras heridas, esas heridas que, que el amor va sanando, no podemos compartirlas a cualquiera. Necesitamos un, un espacio de confianza. Necesitamos saber que, que no vamos a ser vulnerados, que, que, que podemos mostrarlas, que podemos compartirlas. Y eso es lo que hace el Señor, ¿no? en, ese, en esa confianza que Él vuelve a otorgar a sus discípulos. Allí donde la confianza había fallado. Pues en esa confianza lo hace compartiéndole sus propias heridas, mostrándoles él también su vida vulnerable. Porque había descubierto que es lo único que puede sanar nuestros miedos. En la Biblia y en la vida los miedos se curan con compañía. Aquí estoy para ti, ¿Eh? no temas, yo estoy contigo. ¿Y cómo es esa compañía del, del Señor? ¿Cómo es esa presencia en nuestra vida? Pues es también una presencia siempre frágil. ¿No? La compañía del Señor no, él no nos acompaña de un modo potente, de un modo evidente, de un modo fuerte podríamos decir, no, no nos acompaña desde lo seguro, desde, no sé, desde que está todo claro, desde, desde lo que está ahí, ¿no? que, que, vamos, que, que sabemos cómo es, no, siempre nos acompaña en la incertidumbre, desde la fragilidad, desde lo vulnerable. Desde lo tierno, desde, desde ese modo frágil de estar en la historia. Y así es también su compañía. Y así va a seguir siendo. Y por eso, esa, esa paz, ese ayudarnos en nuestro miedo, lo hacemos también cuando unos a otros nos atrevemos a compartir nuestras heridas, nos atrevemos a, a exponer nuestra vulnerabilidad. Así estoy, así, así me siento. Quisiera. Mostrarme fuerte, quisiera que os pudieras apoyar en mí, quisiera estar, pero no, puedo estar, estoy a tu lado, pero también desde esa fragilidad que ya no necesito esconder, que ya no necesito ocultar, que, que puedo mostrar. Y desde esa fragilidad nos vamos acompañando, desde esa fragilidad compartida, nos curamos los miedos y podemos acoger, ¿no? Cuando el Señor se pone en el centro, podemos acoger su paz, podemos acoger su su envío, es plug sobre ellos, su aliento, poder acogernos desde esa respiración, en toda la creación, en todo lo que vive, ese aliento que nos permite caminar en medio de los miedos con paz, en el corazón, con compañía. Y el tercer relato... También un relato comunitario en un texto tardío en Juan, casi un apéndice en Juan. Me gustaba también traeroslos porque toca nuestra vida cotidiana. Si en el relato de María Magdalena tocábamos la plenitud del amor, cómo poder vivir un amor amplio, pleno, que, que, que se expande hacia afuera con una gran vibración, con un amor que se irradia. Sabemos que lo más importante al final no es lo que hacemos, sino lo que irradiamos. Jesús le invita a magdalena a irradiar ese amor desde la aceptación de, de su vida completa. Pues en, en los discípulos encerrados en la casa, luego con, con el encuentro con Tomás, que le invita a creer sin ver, pues es como la plenitud de la fe, poder beber, be, be, vivir esa dimensión de la fe en medio de las situaciones donde no donde es difícil vivirla, de esas situaciones de temor, de vulnerabilidad. ¿Eh? Y esta tercera invitación sería como la transfiguración de la vida cotidiana, como en nuestra vida cotidiana, en lo que solemos hacer cada uno en ¿eh? nuestra rutina, como el Señor también la quiere transfigurar, como se quiere hacer ahí presente. ¿Eh? Me voy a detener un, un poquito más en este último relato. Es un relato también en comunidad y me gusta mucho cómo empieza el relato, ¿eh? porque empieza en la noche y empieza cuando los discípulos están juntos y vuelven a su vida cotidiana, a su trabajo cotidiano, ¿no? que, era, que era pescar. Es de noche, por eso podemos poner ahí también las noches del mundo, las situaciones de noche en nuestra vida. Pedro... Sigue tomando ese pequeño líder ese liderazgo que tenía, aunque su vida se ha quedado lastimada, se ha quedado resentida, después de haber negado a Jesús, de cómo ha estado él al final. Van a pescar, dice el relato, y empieza nombrando a cada uno. Y empiezan llamándoles por su nombre, estaba Pedro, los dos de Cebedeo, van nombrando los discípulos. Y dice, y había otros dos cuando comento este relato siempre me gusta decir ¿quiénes eran esos dos? No? Y vamos diciendo nombres, en realidad esos dos somos, somos nosotros somos los que generación tras generación entramos en el relato dos de nosotros ¿eh? y, y dos porque Jesús enviaba de dos en dos, por esto que os comentaba porque el miedo se cura con compañía y al menos vamos con alguien ¿no? para si caemos que nos dé la mano y poder levantarnos me gusta decir que Vamos de dos en dos al menos para dos cosas. Para en este viaje que es nuestra vida, poder darnos la mano unos a otros cuando caemos y, y, nos, y para levantarnos nos damos la mano unos a otros. Y también para brindar, para celebrar. No podemos brindar solos. ¿no? Y para esas realidades, tanto para el dolor como para la alegría, necesitamos compañía. Pues en esta noche ellos se acompañan en esa pérdida de Jesús, en ese momento quieren volver a su rutina. Y cada uno está nombrado por su nombre, aunque forman comunidad. Los encuentros con los resucitados son personalizadores, ¿eh? de tú a tú, siempre nombrados por nuestro nombre. Echan la red y no, y no pescan nada. ¿eh? Por tanto, un momento de frustración, también de desencanto. El Señor aparece en la orilla, por eso ya es el clarear. ¿eh? Al clarear aparece el Señor en la orilla y aparece de nuevo preguntándoles. En otros relatos que no veremos preguntaba por qué estáis con tanto miedo, de qué vais hablando por el camino a los de Maús. Y aquí les dice a ellos, ¿tenéis algo para comer? ¿Eh? O en otras traducciones, ¿habéis pescado algo? Muchachos, ¿eh? una manera cariñosa de llamarlos. ¿Habéis pescado algo? ¿O tenéis algo para comer? El Señor les pregunta también por el alimento por aquello que sostiene sus vidas día a día, por aquello que los nutre. Y ellos tienen que reconocer que no. ¿Mm? Es necesario este reconocimiento, también en María Magdalena de la Pérdida, reconocer, nombrar, nombrar lo que hay. ¿Eh? Entonces él les hace esta invitación, muy sencilla, porque era lo que acababan de hacer, volver a echar la red, y dan ganas de decir, pero si es lo que acabamos de hacer, si es lo que estamos haciendo... En lo que acabamos de hacer en este momento con una pequeña indicación volver a echar la red por el lado derecho ¿Eh? y simbólicamente el Evangelio de Juan que es sumamente simbólico el, el, el más simbólico de los cuatro pues podríamos decir qué significa el lado derecho qué vocaciones del lado derecho tenemos en la Sagrada Escritura ¿Eh? hay varias pero yo quiero que nos fijemos en la del profeta Ezequiel cuando habla de ese lado derecho del templo, por la que emanaba un agua, que por donde pasaba todo lo sanaba, todo lo fecundaba. ¿Eh? Habían peces abundantes donde emanaba ese agua, crecían árboles cuyas hojas y frutos se hacían medicinales. Y luego ese lado derecho será también en la simbología artística, también en vez de poner a Jesús el costado abierto en el lado izquierdo, que sería donde tenemos el corazón lo ponen en el lado derecho porque representa ahora ese lado por donde emana el agua y la sangre, eh, que da vida a todo lo que lo que roza. Pues esa invitación a, a echar la red por el lado derecho es a echarla por ese lado del amor incondicional, por ese lado del amor constantemente ofrecido, que no se retiene, que no se repliega. Al contrario, ¿no? Cuyo cauce va, va ensanchándose cada vez más, volver a echar la red por el lado del amor volver a intentarlo en una relación, en la propia vida en tantas situaciones, volver a intentarlo por el lado del amor ¿Sí? esa es la invitación que, que Jesús les hace ellos lo hacen, ¿sí? quedan desconcertados porque donde había carencia de pronto hay abundancia lo reconoce primero el discípulo que se había dejado querer más ¿Eh? Lo reconoce el primero Juan, es el Señor, la mirada del amor es la que reconoce su presencia en medio de los acontecimientos. Lo reconoce, es el Señor, y cuenta el relato que Pedro se viste para tirarse al agua. Esto nos resulta extraño porque lo normal en todo caso es que se quitara algún, algo de ropa para no mojársela. Pedro cubre su desnudez, cubre su vergüenza. la Sí. ¿Hay unos micros por ahí? Eh, ¿Hay algún sí. micro por ahí encendido, por favor? Sí, porque sabemos no, porque no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no sé si ah, tú vale, los vale, puedes vale. silenciar todos no y yo abro el mío eh, con mi cuerpo tardamos si igual. sí vale pues muy bien ¿eh? que eso es normal bastante bien vamos verdad pues lo que os decía Pedro que cubre cubre su desnudez cubre su vergüenza cubre su situación existencial ante Jesús ¿no? y también se tira el agua y cuando ellos llegan ya hay unas brasas encendidas, hay esa presencia de, de calor, de hogar, hay un, pe, un pez y un pan que es el que pone Jesús y una invitación preciosa, traed algo de lo que habéis pescado. ¿Sí? Jesús necesita el pan único de la vida de cada uno para poder hacer ese banquete que quiere ofrecer. ¿Eh? Y es muy bonito que aunque él ya tiene el pan, tiene el pez, él necesita. Y eso preguntarnos cuál es el pez que, que hoy me piden, ¿no? cuál es el pez que yo quiero llevar hoy ahí. Traed vuestros peces y ya empiezan a comer. ¿eh? En la comida se restaura la vida, en la comida se vuelven a tejer los vínculos, no podemos comer con alguien con quien no estamos bien. Las comidas son también señal de reconciliación, de vida compartida, ¿eh? de de encuentro, de que se renueva. Y ahora, en este, en este momento de la escena, un encuentro personal con Pedro. ella ¿Eh? Pedro, pode, podemos imaginarlo, se ha relajado un poco, ya él se ha aflojado, ve que el Señor no le reprocha nada, en ningún relato reprocha, no, no le pide cuentas, no les hace sentir mal, no les, ¿eh? no, no, no les hace como... Bueno, pues examinar un poco no les hace cargo de conciencia. No, no, el contador a cero. La vida de nuevo ahí estrenándola. Y ahora tiene este encuentro necesario a solas con, con Pedro. ¿Eh? Pedro había crecido en él la culpabilidad. Pedro se siente en un momento vital con su imagen rota, con la imagen que él tenía de, de líder, de compañero de Jesús rota. Pienso que eso nos puede pasar también. Cuando ya vamos ahí, ya llevamos bastantes años trans Jesús, ¿no? Yo digo, a veces, <risa> pienso, Señor, que en mis primeros tiempos, en mis 20, mis 30 años, iba yo ahí mejor detrás de ti que ahora, ¿no? Que, que siento que, bueno, pues que no, no voy como, como siento que querría ir, ¿verdad? Pues pienso que son momentos de la vida y como, como en Pedro de no sentir que sí, que, que no damos la talla, que queremos seguir al Señor de un modo y que no, que no llegamos, ¿no? Que, ¿no? que por nosotros mismos... No podemos realmente. Y así se encuentra también Pedro en esta situación, con la culpa. Y vamos a ver cómo, cómo se acerca a Jesús a, a sanar, a reconciliar. Algo que, que me llama la, la atención a mí es como, ¿no tiene miedo Jesús de mostrarse tan humano? Y cómo le pregunta algo que está siempre dentro de nosotros, expresemos o no, y que es un hambre que, que llevamos hasta el final. no Pues saber si el otro nos quiere, saber si... Sentirnos queridos ¿no? por, por los demás. Y Es también una pregunta muy humana de Jesús. ¿Me quieres? No, no le pregunta qué vas a hacer por mí, cómo vas a traer muchos seguidores, cómo el reino tal, sino le pregunta sencillamente algo que está en el, ahí dentro de cada uno de nosotros, ¿no? saber si, si somos queridos, porque al final eso es lo que, lo que da sentido a la vida. ¿Eh? Yo pensaba también en, en este tiempo, ¿qué nos queda al final? En el tiempo de confinamiento más duro, seguro que muchos de vosotros habéis tenido que pasar también ahí la cuarentena en la habitación, pues yo decía, ¿qué que, que me queda al final? no? Cuando todo lo exterior se nos quita, cuando no podemos hacer nada, pues nos quedan nuestros recursos interiores y, y las personas que queremos y nos quieren. Eso es lo que cuenta en la vida, eso es nuestro mayor capital. Pues aquí Jesús quiere reparar con Pedro ese tejido relacional, ese vínculo con alguien a quien él quiere mucho, ¿eh? Porque, por el que también se ha sentido muy querido. Le va a preguntar tres veces para sanar la triple negación de Pedro, para sanar su culpabilidad, y vamos a fijarnos como el modo en que se lo pregunta. Primero le dice Simón, hijo de Juan. Me llama la atención que no le diga Pedro, cuando ya él le había dado este nombre, y, y que ahora en este momento de, de, re, de encuentro con él, de de volver a, a, a restablecer la relación, le diga a Simón, hijo de Juan. Pensaba que es una manera de, de que Pedro pueda tomar también con él su vida completa. Simón es quién era Jesús cuando Pedro lo encontró, el hombre que él era, cómo era su vida, ¿no? su, su realidad, su trabajo. ¿Quién era él, Simón? Como Jesús le quiere decir, te, así te he conocido, te he conocido en, en el que eras, no hijo de Juan. Quiere que Pedro pueda reconciliar su vida desde sus raíces, ¿eh? desde sus orígenes, desde el lugar desde que él viene. Simón, hijo de Juan, ¿eh? el hombre que era cuando Jesús le conoció y también con todo su equipaje genético, con toda su historia, con todas sus raíces, ¿no? con el lugar de donde Pedro viene. Simón, hijo de Juan. ¿no? De nuevo, también en el modo en que había llamado a María Magdalena. De nuevo es esta manera en que el Señor pronuncia nuestro nombre como queriendo, en esa manera de pronunciarlo, queriendo abrazar toda nuestra historia, queriendo que Pedro pueda como reconciliar, tomar toda su vida completa, ¿no? Después de haber sido quebrada. Y con esta pregunta que, que también nos hace pensar, ¿me amas más que estos?, Primero, que Pedro podría decir, yo qué sé cómo te ama Juan, cómo te ama Tomás, no, no sé, ¿no? no me voy a, a poner ahí. Y segundo, porque a Jesús no, no le gustaba que se comparasen. ¿no? Cuando están ahí a ver quién es el mayor o quién es el más, y que está más al lado de él o con más puestos, él les pone en un círculo y pone un niño en el centro, ¿no? como diciendo aquí, estamos todos a la misma altura, ¿no? en esta circularidad. Por lo tanto, esta pregunta en boca de Jesús también es extraña, porque es como si invitara a Pedro... A compararse ¿no? cuando él es lo que no menos quería y esta pregunta nos remota también nos remite también a otro pasaje al capítulo 7 del evangelio de Lucas a una escena también donde hay una expresión de amor desbordante Lucas hay Jesús está en casa de Simón el fariseo que le invita a cenar y si recordamos la escena entra una mujer reconocida como una mujer pública de la que Simón se, se escandaliza que tiene con Jesús unos gestos de mucho amor, ¿eh? con el perfume, con las lágrimas, lo acaricia, lo unge. Jesús se deja hacer, me encanta cada vez más en los relatos ver a Jesús recibir, ver cómo, cómo él se deja hacer en esas muestras de afecto, de derroche, y cómo sabe que Simón lo está reprochando en su interior. Y a la manera semita se Jesús le dice, Simón te voy a contar una historia. Un hombre tenía dos deudores. Uno le debía 5.000 denarios y el otro 500. Y este hombre perdona a los dos. Y aquí le hace Jesús a Simón la pregunta que tiene que ver con esta que le hace a Pedro. ¿Cuál de los dos lo amará más? Uno que ha sido perdonado de mucho y otro que ha sido perdonado un poquito. ¿Cuál de los dos le amará más? Y Simón responde a aquel al que se le ha perdonado más pues esta mujer puede amar mucho, ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. Con lo cual, ¿qué le está diciendo Jesús aquí a Pedro? Que se deje perdonar, que se reciba desde ese perdón que Jesús le ofrece. ¿no? Es, eso era la marca con la que el Señor les enviaba también. Os doy mi espíritu para perdonar, les había dicho justo en el relato anterior. Y pues, Pedro, recíbete de este perdón. ¿Eh? Deja que el Espíritu recree tu vida hasta el fondo, allí donde has sentido más tu quiebra moral. ¿Eh? Déjate recrear, recibe este perdón, acógelo. ¿Por qué? Porque si lo acoges hasta el fondo te va a, capa a capacitar para amarme más. A Juan no ha tenido que perdonarle, a otros pues quizás les ha perdonado un poco. ¿eh? Por eso Pedro está más capacitado para amar. ¿eh? Puede amarle más porque se le ha tenido que perdonar más. Y es muy bonito ver cómo la puerta del perdón y la puerta del amor en nosotros es la misma puerta. Y cuanto más necesitamos dar y recibir perdón, y todos lo necesitamos, más crece, más ensancha la capacidad de amar en nosotros. Y ahora es cuando Jesús le hace la invitación. No cuando antes tenía todo su currículum ahí perfecto, ¿no? todos te abandonarán, pero yo no. Yo aquí el mejor, yo aquí... Mi currículum sin tacha, ¿no? Un expediente en estos años de militancia, en este tiempo contigo de militancia, un expediente sin tacha. Pues ahí no estaba Pedro realmente preparado. Ahora está más preparado para, Jesús, para que Jesús le envíe. Y detrás de cada pregunta, Jesús le, le dice, cuida de mis ovejas, ¿eh? que según el profeta Ezequiel, también ese cuidado era de las más frágiles. Tenía que cuidar las más pequeñas, las más frágiles, las más perdidas. Y ese triple encargo de cuidar de lo que está más frágil en la vida se lo hace a Pedro también en su mayor vulnerabilidad, no desde su ego fuerte, potente, sino justo cuando él también se ha tenido que dejar perdonar, cuando él también se ha tenido que reconocer un hombre frágil. Y es desde ahí que Jesús le envía a cuidar la vida, y cuando él también se ha dejado cuidar. Sabemos que el modo en que Jesús se lo pregunta es agapeo, con el verbo agape, Pedro, ¿me amas? Pedro le responderá las tres veces, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, filia. Y sabéis que el viaje del amor en nuestra vida, el proceso, es en esas tres dimensiones, eros, filia, agape. El eros es la fuerza, la pasión del amor en nosotros, el filia, que es el, ese amor de amistad, de fraternidad, y el ágape, que es el amor hacia el que Dios tira de nosotros, hacia ese amor de ágape, que es un amor liberado del ego, un amor ofrecido, libre, ¿eh? que, que nada lo retiene. Y un amor que busca precisamente lo que está más frágil, más perdido en la historia. Y pues ahí a Pedro se le vuelve a renovar su llamada sígueme. Después de esta experiencia de, de dejarse él también cuidar reconciliar pues una invitación también para nosotros os he puesto en cada uno de los relatos preguntas para que toméis el que os pueda venir bien en esta mañana Y esa es la pregunta que me brotaba ¿cuál es el pez que el Señor me pide en estos tiempos difíciles y extraordinarios? ¿Eh? ¿cuál es el pez que Él me invita a poner para poder celebrar ese banquete de la vida? ¿y con qué modos me envía a cuidar de otros y a dejarme cuidar. ¿Eh? La manera en que Pedro ahora va a ser comprensivo con sus hermanos, va a ser más compasivo, les va a alentar desde la fragilidad, les va a ofrecer otra oportunidad, les va a poner el contador a cero un montón de veces ¿no? en nuestras relaciones. Pues también preguntarnos con qué modos me envía a cuidar de otros y a dejarme cuidar. Un aprendizaje también muy importante. ¿Eh? Tenemos que dejarnos cuidar para poder hacerlo a la manera de Jesús. El resucitado besa nuestras vidas para que aprendamos a besar el tiempo que nos toca vivir a bendecirlo. No dejar escapar ninguna oportunidad en lo rutinario de cada día para movernos en la dirección del amor. Es como poder descubrir cada día esas bendiciones disfrazadas y poder experimentan la realidad desde ese beso del resucitado justo en las dimensiones más heridas de la existencia. Quería traeros para, para terminar el icono de, de una mirófora de, del siglo XX que fue Eti en las circunstancias más adversas de la historia como fue la SOAC, el holocausto, pues ella entregó su vida hasta el final ¿eh? agradeciendo... Sintiéndose muy bendecida. Dios mío, tú que me has enriquecido tanto, permíteme también dar a manos llenas. Quisiera ser un bálsamo para tantas heridas. Fue lo último que ella escribió en su diario antes de morir en Auschwitz. Pensaba que podía ser para nosotros un rostro junto a tantos rostros de mujeres y de hombres con los que salir también con nuestro bálsamo, con nuestros perfumes en esas madrugadas del mundo, de la existencia. Quedan muchos bálsamos por derramar, mucho perfume, queda mucha acción tierna por escribir en nuestra piel. Y son los otros los que vienen a despertarla. Y la invitación a hacer el viaje, a caminar con las tres P's en este viaje de la vida, con el perdón, con el pan, con el perfume. ¿Eh? con esas tres P's que cada día necesitamos reestrenar, necesitamos compartir unos con otros y que el resucitado nos pone en el centro de la vida. En ¿no? casi todas las escenas de resurrección aparecen, aparece esta experiencia, lo que nutre nuestra vida, lo que la restaura y la dimensión gratuita ¿eh? de aquello que, que la embellece. Pues esta era la invitación que yo os traía para, para esta mañana y sentirnos compañeros de esperanza en estos tiempos frágiles y, y extraordinarios. Y gracias a cada uno por, por estar ahí. Muchas gracias, Mariola. Una hora hemos estado... venido He ahí con la chapa. No, disfrutándote. Ha sido una hora emocionante, se me ponen los pelos de punta. Tengo el privilegio de tener la primera palabra y tenemos ahora unos 20 minutillos para poder, pues si queremos hacer alguna aportación, alguna pregunta a, Mar a Mariola después de esta belleza que nos ha, compartido, ha lleno, compartido lleno de gestos, de palabras, de símbolos. Cada uno de los textos que nos has compartido podrían dar para... Para una nueva charla, es, es impresionante. Eh, si os parece, eh, podríamos a lo mejor pedir turno por el chat, porque somos muchos, no vamos a poder hablar todos, entonces quien quiera hacer alguna aportación o alguna pregunta, Mariola, que lo ponga por el chat y, y vamos gestionando, ¿vale? Los turnos. Aportación aquí, qué pena que no te oiga todo el mundo tan necesitado de esas palabras de vida. Simplemente agradecer. Gracias por esa tu tierna voz y esa sonrisa resucitadora. Pido la palabra, Santi. <risa> <risa> eh, bueno, no, no solamente decir, eh, eh, bueno, Mariola, soy pre presidente de ACO y me, creo que me corresponde decir con todo corazón agradecerte tu ponencia. Eh, esa mirada profunda y tan sensible y, y, y sanadora, diría yo, ¿eh? que, que de buen seguro nos ayuda a la reflexión eh, ahora y más tarde. Eh, y aprovecho para, para, bueno, para, para agradecer la presencia de tanta gente, eh, muchos de vosotros que no sois de ACO, a, a este acto. Agradecer también la presencia del... del eh, del obispo de Barcelona, del obispo de Barcelona, Sergi Gordo, que está con nosotros. Eh, eh, agradecer su, su presencia. Y, y bueno, na, nada más, en el turno de... Bueno, ya tendremos ocasión de compartir el eh, en, en espacio de reflexión. Eh, eh, nada más. Eh, gracias, Mariola, por, por, por tu ponencia. Gracias. Eh, muchas gracias, Mariola, también por todas las palabras que nos has dedicado y, y seguro que aprenderemos muchísimo y reflexionaremos muchísimo con todas estas, estas eh, reflexiones que, que nos has aportado, que han sido muy, muy enriquecedoras, seguro, muchas gracias. gracias. Y yo también quería, bueno, he visto que han pedido la palabra Rafa Montilla, no sé si quieres preguntar de, de viva voz o lo quieres eh, escribir por el chat. Lo digo por aquí. Buenas. ¿Se, ¿Se oye? Sí. Sí, nos has dicho que Jesús nunca se presenta como lo esperamos. Uh -huh. mm, por profundizar un poquito en esto, ¿cómo se te está presentando a ti? Dinos tres o cuatro hechos personas en las que podamos ver cómo se nos presenta cómo se te presenta Jesús bueno muchas gracias por la por la no sé charla conferencia comunicación preciosa Rafa pues gracias y estoy en ello sabes no, no una, es mucho más fácil contaros lo que os he contado para mí que deciros yo también estoy en ellos es que estoy yo expectante en ello una muy fuerte en mi madre, como os decía, también en ese, en ese tiempo tan frágil del final de la vida, ¿no? que ahora lo, lo hacemos presente a través de los ancianos con todo lo que estamos viviendo, pero siento que tenemos mucho que aprender, para mí ella es maestra de vida y, y el Señor se me hace muy presente. Estos días que camino por aquí cerca de mi casa por el río, hay un árbol que la tormenta quebró y tiró así en torno al río y estaba, pues ahora con la primavera ese árbol que está quebrado se, se ha llenado también, está quebrado y roto, pero se ha llenado de, de brotes verdes. Y así me hacía presentir como su presencia, ¿no? que aún es lo que está quebrado, aún lo que nosotros ya quitaríamos, hay vida, hay vida siempre hasta el final, ¿no? hay vida hasta en donde menos podemos imaginar. Y luego, Rafa, yo tengo carencia, yo digo, tengo carencia de de rostros, porque yo en mi vida es así, que, que si las clases, mi madre, tal, y yo aún guardo nostalgia de mis años en Gran Canaria, donde yo tenía ahí muchos rostros de mujeres inmigrantes marroquíes, de toda esa realidad, rostros de barrio. Y eso ahora pues es una carencia grande en mi vida. Y quizás en ese anhelo que tengo de, de compartir con esos rostros más concretos, más sencillos de vivir, en ese mismo anhelo yo creo que el Señor ahí me me pone que esté atenta a los pequeños gestos, no al encuentro con una camarera en un bar, que de pronto le pregunto y hacemos una conversación y me regala algo de Dios, pues de esa manera. Creo que había pedido la palabra a Pepa, Pepa Monleón. Gracias, Noé no, no pensaba que me llegaba tan pronto. Sí. Una palabra de agradecimiento, Mariola, emocionada. Porque eh, eh, no has hablado, supongo que también, claro está, desde lo que el tiempo de formación te ha dado, que creo que nos has transmitido desde tu corazón y desde tu experiencia, y eso es lo que más nos ha llegado, la impresión, por lo que estoy también viendo y recogiendo desde la revuelta de mujeres en la iglesia. Quiero agradecerte lo que tú y tantas otras mujeres eh, nos estáis ayudando porque nos estáis ¿Eh? ayudando a nutrirnos. Las mujeres que estamos y que hemos tomado la decisión de reclamar cambios profundos, radicales en la Iglesia, en nuestra Iglesia, en la que nos sentimos parte, eh, necesitamos nutrirnos, necesitamos dar espacio al silenciamiento, necesitamos dar espacio a los ecos profundos para que la militancia, si se puede decir así, no nos... <coughs> No nos haga perder el rumbo, no nos haga perder el norte y no nos haga perder lo profundo y lo hondo. Entonces, solamente desde ahí, gracias. Gracias, Pepa, por todo vuestro trabajo. Gracias. No, alguien pedía la ponencia, pero no, no, no la tengo escrita, porque ya la tengo. No, no, no lo tengo escrito, os puedo mandar si queréis el PPT, pero no... No, no la tengo escrita, sí. Baro, ¿quieres hablar? Que te veo sí, bien. Sí, estoy intentándolo. Sí, sí. Eh, buenos, sí, sí. Tardos, buenos días. Oye, sí, me, ha encantado, me ha encantado la ponencia muchísimo. Porque precisamente a los que estamos hartitos de estudiar teología, sí. tú le has puesto la teología, ternura y corazón. Y feminismo. Sí, gracias. Gracias. Así falta. Vale, gracias. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna aportación más por ahí. Son todo palabras de agradecimiento en el chat. <risas> Gracias, Mariola por iluminarnos con tu profundidad, compartir la esperanza, has puesto a la teología ternura de corazón y feminismo, ¡qué grande! Pues lo que me preguntaba Rafa, ahora pasando las pantallas de todos los rostros que conformamos, pues yo pienso que también en todos estos rostros que formamos juntos, también el resucitado nos acaricia, ¿no? Es como una manera nueva de, de estar presente en todos estos rostros que componemos este puzzle hermoso de hombres y mujeres que en nuestra fragilidad, ¿no? Pues queremos dejarnos atraer por él y llevar sus, sus perfumes. Así que para mí está siendo también esta mañana con vuestros rostros aquí como una, una caricia, ¿no? Del resucitado. Que... Teresa ha levantado la mano. Teresa. Sí, solamente quería... Date las gracias una vez más porque me he emocionado, ¿no? porque realmente nos has hecho aterrizar en nuestra verdad y pues quería felicitar a tu madre y en ella a todas gracias. nuestras madres. Ahora la voy a llamar, que antes estaría dormidita, ahora la llamo y le diré que estás muy felicitada hoy <risa> con mucha gente que ha sabido que es tu cumpleaños. Sí, sí, sí. Pues os voy a contar una anécdota de ella, que cuando, bueno, yo, yo mi hermano Tino era un chico inocente, murió con 49 años, ella lo ha cuidado toda la vida. Y cuando murió, pues ella iba mucho al cementerio a llevarle flores y así yo me empecé a preocupar porque digo, ay, se va a poner. Y entonces un día le digo, mamá, no, no hace falta que vayas tanto al cementerio, si, si tú sabes que él ya no está allí. Y me dice, ¿no vais vosotras a Tierra Santa a ver la tumba de Jesús y sabéis que no está allí? <risa> Pues tiene razón que haya lo que quiera. Y así es, ¿no? Y ya tiene siempre cosas muy. que la recojo, tiene cosas muy, muy simpáticas y eso me dijo. Digo, pues es verdad. ¿Cómo necesitamos ir al lugar donde es... hay algo de la gente que hemos querido mucho? Tenemos también al obispo auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, que ha pedido la palabra por el chat. Sergi. Pues, bueno, buenos días a, a, a todas y a todos y pues gracias por otro año con este encuentro de Semana Santa con ACO, no presencial sino telemático. Nos parece que esto ha venido como para quedarse, pero yo añoro lo presencial. Pero es verdad que fijaos hoy lo telemático nos permite también conectar, ¿no? Con tantos y tantos que te hemos escuchado, Timariola. Y te quería agradecer tu, en fin, casi día tu retiro, ¿eh? de esta mañana, de este gran silencio del Sábado Santo. Porque te había leído tu libro, pero no te conocía personalmente. Y quiero agradecerte hoy este aroma que nos has dejado en toda la casa ¿eh? de, del resucitado. Y nos viene muy bien. Tu libro sobre Madeleine del Brel. ¿Eh? Uh -huh. que realmente es una mística ¿no? en nuestra vida ordinaria, y pienso que a mí siempre me ha ayudado mucho. Ya de seminarista, fue José María Rambla que me daba las clases de teología espiritual sí, es que me hizo descubrir a Madeleine Del Bren, donde nos decían de ¿eh? nosotros, gente de la uh -huh. calle. Uh -huh. Y como decía, pues a lo mejor la pregunta no es dónde está Dios, sino dónde estoy yo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Porque nos cuesta reconocerlo como en la mañana de Pascua, ¿no? Y hoy tú con estas mujeres, ¿no? Eh, estas miróforas, ¿eh? pues nos has invitado también a, a expandir este aroma del resucitado, que no es fácil, ¿verdad? Porque venimos de un año de mucho sufrimiento, pero si nuestra mirada se amplía a que sea más universal a todo nuestro mundo nos damos cuenta que a pesar de que todavía hay tanto mal, y en muchos sitios de nuestro mundo, pues realmente hermanos y hermanas que están sufriendo mucho más que una pandemia de coronavirus, nos damos cuenta que allí pues también se está celebrando la Pascua. ¿no? Y allí el Señor, con sus heridas, nos, nos muestra el camino. Yo te agradezco, eh, Mariola, sobre todo un acento que me va, me va a ir muy bien para esta noche en la Vigilia Pascual. Y también para mañana, ¿no? En las comunidades donde voy a celebrar, que es este acento también de que no nos salvamos, como dice el Papa Francisco, individualmente, sino que el Señor nos manda siempre de dos en dos, ¿no? En comunidad, una comunidad que estaba rota. Y me ha gustado mucho este acento que has puesto en que el resucitado no viene pues para poner las peras a cuarto, decimos a veces, ¿no? Para reprochar, sino que siempre viene para reconciliar. Y para, para infundirnos, él tiene más esperanza en nosotros que en nosotros mismos, ¿no? Y en don Pedro y en todos los demás, ¿no? Y por tanto, un canto a, a decir, oye, que, que lo mejor todavía está por venir. ¿eh? Y pues me agradezco mucho. Yo he tomado nota, porque dices que no, has, no tienes la ponencia escrita. Entonces, como estuviera en clase, he tomado nota porque, porque pienso que me, nos puede ayudar, ¿no? A, a todos nosotros. A, a volver a leer ese Evangelio con, la, con esa frescura y también con esas palabras en hebreo que nos has ido tú también subrayando, ¿no? que tienen esa originalidad que no tiene ni el latín ni, ni, ni, el, ni incluso el griego. ¿eh? Es, esas palabras que a veces a, a, a, los evangelios están en griego las han mantenido, ¿no? que son la mismísima palabra del mismo Jesús. ¿no? Pues era agradecerte a ti y también a todos los militantes de, de ACO y todos los simpatizantes en los cuales también me encuentro, un año más. Que, que seamos como este fratelli tutti que nos pide tanto ¿no? el, el Papa Francisco, fratelli Sorelle, juntos y juntas caminando juntos con el resucitado que nos va adelante. no Que aprendamos a esa cercanía que nos, nos pedía siempre Madeleine del Brel. ¿no? Señor, sí. si tú estás en todas partes, ¿Cómo es que yo siempre estoy en otro lugar? ¿no? El problema soy yo que voy despistado ¿no? y que no, hacer, no acierto a ver tu presencia. Gracias, Mariola, y gracias a todos y a todas. Continuamos juntos ¿eh? en esta misión con el resucitado que nos va adelante. Gracias. Pues gracias, Eti. Un, un gusto compartir. Y aprovecho que también decían por ahí Madelén del Brel, una mirófora de nuestro tiempo. Sabéis que el Papa está en el proceso de beatificación. Yo tengo bien, bien. confianza que... El Papa la va a beatificar y de los que estéis aquí, veo, veo a mi amiga Margaret también, que nos animemos a ir, porque a lo mejor será en su barrio de Ivry, en París, que nos animáramos a ir cuando sea, si, si podemos, si se puede. Nos emplazo, que nos animemos, sería, sería bonito poder vivir allí este, este momento, ¿no? También, ¿también? Sí, sí, Pepa Monleón también se animaría, ya lo sé. Pues ahí también nos llevamos a Fernando, que se venga. Ya tenemos ahí una. Una comunidad de amigos de Madeleine. Y os decía, sí, lo que decía serie que me hacía recordar, de las cosas que más me emocionan a mí de la resurrección, los gestos tan sencillos, preparar un almuerzo con cariño, nombrar a alguien con ternura, mostrar nuestras heridas y compartir un poco de conversación. No, no son una cosa extraordinaria, son cosas que están al alcance de nuestro día a día. Y la manera profunda en que la vivimos, la manera sagrada en que vivimos esas cosas en los encuentros, es lo que hace que vivamos experiencias de resurrección compartidas. Pues estamos casi, Mariola, en las once y media, que creo que era cuando tú tenías que, que sí. retirarte. Sí. Eh, Sergi, nos puedes pasar esos apuntes tan maravillosos <risa> que has tomado, que creo que nos va a venir muy bien a toda la militancia, a todos. Los... Sí, sí, con, con mucho gusto. Como los quería pasar en limpio, os oh, casi está al pie de la letra, como mis tiempos de estudiante, qué que bueno. entonces no había ni, ni ordenadores ni nada de esto. Eh. Nada y Mariola, agradecerte muchísimo todo el esfuerzo que has hecho, toda la preparación, todo el trabajo que nos dejas para ahora hacer. ¡Wow, qué bueno! Sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, tengáis buen final de mañana y tengamos buena Pascua. Un abrazo súper fuerte de toda, de toda la ACO. Ha sido todo. Un gusto compartir con vosotros. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Mariola. Muchas gracias. Shalom, shalom. Shalom. Ya os dejo, De que vosotros, vosotros seguís, ¿no? Seguís conectados. Sí, nosotros Vaya, seguiremos ahora con el trabajo que nos has dejado. Muchas gracias, gracias Mariola. Gracias. abrazo. Gracias. Adiós. Perdonad que, que me, me <ríe> cuela. Yo voy a quedarme un poquito más, después os tengo que dejar, tengo otra celebración, ¿eh? Pero ahora continúo unos minutillos. Y gracias a todos. Os mandaré <risa> los apuntes en limpio. <migas> claro. Claro. Sí, por favor, Así los tengo yo también. <risa> claro. Gracias, Sergi. Gracias. Gracias, bien Santi. Bien a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Santi. Pues eh, tenemos ahora media horita para trabajar personalmente. Eh, nos ha dejado Mariola, no sé si puedes compartir, Ángela, sí. eh, el cuaderno donde vienen los, los tres textos de los que ha estado hablando Mariola. Eh, ya nos ha dejado ahora unas preguntas para que cada uno ahora personalmente nos vayamos a un rincón de nuestra casa, a la calle, a un arbolito que tengamos cerca, a donde prefiramos, como si estuviéramos allá en, en la casa de encuentros de Semana Santa, pero cada uno en su casa, buscar un espacio en el que podernos encontrar con cada uno de estos textos, con uno, con dos, con los tres, con lo que nos sintamos llamados en este momento. Y nos vienen unas preguntas para poder guiarnos o, o bueno, simplemente eh, leer el texto del Evangelio y ver por dónde, con la aportación que nos ha hecho Mariola, por dónde, por dónde continuar. Eh, son justo las once y media, tendríamos hasta las doce. Eh, ahora podemos apagar la pantalla e irnos a hacer el trabajo personal y a las doce nos volvemos a, a encontrar, si os parece. Vale. No sé si hay alguna duda, si alguien necesita algo o ha quedado claro el trabajo. Los tres textos, ¿cuáles son? Que solo he visto uno. Son, son tres, están en, en el cuaderno que nos han mandado a toda la militancia. Y, sí, sí, gracias, gracias, sí, sí. A lo mejor está colgado el cuaderno también ahora en el chat. Eh, ahora no, busco el enlace y lo cuelgo. Vale, para la gente que a lo mejor no lo tenga, que... Que lo, Aquí que lo está el primer texto y después, bueno, había dos textos más, Eso. pero lo vamos a colgar ahora para que todo el mundo pueda. De todas formas, ella lo que nos comentó es que deja la propuesta de tres textos, pero no hace falta trabajarlos todos. Se puede escoger uno y cada cual que, que pueda hacer la reflexión personal con uno de los textos. Ahora, ahora ponemos el enlace del, del cuaderno en el chat y estos textos estarían hacia el final, porque el cuaderno también incluye todo el material del, de la jornada que hicimos ayer, que fue un crucis telemático. Entonces hay que ir hacia el final, que es donde está el material de, de la ponencia de, de Mariola. Eso es, pues quien lo tenga en casa que, que lo utilice y quien no que se lo descargue ahora y pueda trabajar uno, dos o los tres textos, lo que necesite. Y nos vemos de nuevo a las 12. ¿de acuerdo? Pues, gracias, pues, yo que tengo que salir ya. Si puedo, problema más tarde. Adiós. Adiós, muchas gracias. Pues buen trabajo, buena reflexión. Nos vemos a las doce.